Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Toqui tuki toqui, toqui toquita, apúrate en mi burrito que ya vamos a llegar. Toqui toqui toqui toqui, toqui toqui apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén.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 A toda nuestra gente hermosa. Bueno, pues vamos a aventarnos los papeles.